Si de irrino Paraguay en vivo, vos estás en Paraguay. Mama, hay que depararme. Há que vender Sea si cointe o no que suele, De Ay, que tú y va a papá y se mostrará Mi hija se va, a ver culpa, si un mío va a ser gusto, pues, de voy, me si Por las noches estrella La perdida, perdida.